Son las 4 de la tarde, Ángeles. <risa> son las 8 de la noche. Está demorado el tren hoy, ¿eh? <risa> El viaje continúa y nosotros cada vez nos sorprendemos más. La gente se acerca a medida que vamos haciendo feria y nos ofrece lo mejor de ella. En esta oportunidad conocimos a Fabián Viaja y nos invitó a pasar por su morada en Radatil. Después de haber pasado 11 días increíbles dejamos atrás Comodoro Rivadavia y nos dirigimos hacia un nuevo destino. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Chile en yo soy Sofi, él es Nico, ella es Rufina y estamos a bordo de la amada Leica, una Traffic, que estamos recorriendo Argentina. En este momento nos estamos yendo de Comodoro Rivadavia, la verdad es que no nos podemos quejar, recibimos un trato súper lindo de la gente, estuvimos algo así como 8 11 días, días, 11 días trabajando, feriando en las páginas web, editando videos conocimos a gente increíble en este momento estamos en Radatili, que nos invitó Fabián Viaja, van a quedar para acá sus redes a pasar y a ir en busca de las necesidades del viajero que es una ducha caliente, un buen wifi, lavar la ropa así que nada, gracias Fabi y gracias a la gringa por eso que de verdad se valora un montón que, que nos abran las puertas no solo de su casa sino de su lavarropa, de su ladera, de su horno, de sus corazones, de todo así que nada, de verdad muchas gracias por eso y ahora llegó el momento de decirles que vamos a ir por el lado de la cordillera hasta hace unos días, dos días No sabíamos si seguir por la ruta 3 O ir para el lado de la cordillera Pero después de dar tantas vueltas La gente nos dijo, vayan para el lado de la cordillera No se van a arrepentir Y la verdad es que la cordillera nos tira un montón Así que ahora mismo nos vamos para el lado de Sarmiento. Ya estamos en la localidad de Sarmiento Todavía no sabemos muy bien si es ciudad, si es pueblo, si es comuna Como cuál es su jerarquización política, por así decirlo Se hizo un poquito largo el tironcito Venimos más despacito que de costumbre Antes como que la veníamos pisando un poquito más a la chata Ya no lo vamos a hacer más, la idea es cuidarla un poquito más por Mileika Un viento en los últimos 20 kilómetros veníamos como... ¡Oh! Pero... Ya estamos genial, ahora vamos a ir a la IPF a buscar algo para comer y ver dónde vamos a pasar la noche el día de hoy. Son las 4 de la tarde, para mí el día recién arranca, así que Nicolás no diga dónde vamos a pasar la noche, vamos a ver si podemos hacer algo el día de hoy. O son sea, las 4 de la tarde Ángel, ¿no? son las 8 de la noche. Yo no sé si prestan atención a esto, pero miren cómo se va llenando, ¿eh? ahí eh. incorporamos la de Fabián Viaja y la de Combi Cool que también estuvimos ayer con Mate. Nuestra llegada no iba a ser en vano, así que Nico junto coraje. Y salimos a recorrer Que fuimos a visitar Ahora Nico le va a contar Porque Nico quería venir mucho Pero mucho a este lugar Acabamos de visitar El Parque Paleontológico Cretácico Parque de los Gigantes De acá de Sarmiento Donde hay 11 especies de dinosaurios Que fueron encontradas En el departamento de Sarmiento Y alrededores Hasta el año 2007 Quedan 20 especies más por construir lamentablemente no las pudimos ver pero está increíble lo que acabamos de ver son tours guiado a cargo de la secretaría de turismo de sarmiento tiene un valor al día de hoy de 150 pesos por persona esta entrada uno tiene un recorrido alrededor del parque donde se le explica un poco de cada uno de los dinosaurios que está viendo a mí particularmente que me gustan los dinosaurios fue como un cumpleañito, gente. Si tenías alguna duda de si los dinosaurios eran reales o no... Son hermosos y grandes. Es muy interesante porque todas las réplicas de los dinosaurios fueron hechas por un escultor paleontológico de acá de Sarmiento y gente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Realmente está súper recomendado. El valor de 150 pesos es simbólico por ahí en comparación a otras cosas. La información es interesante. Y bueno, ya vieron las imágenes chicos, es precioso, precioso. Antes de venir por acá pasamos por la Secretaría de Turismo de Sarmiento y la verdad es que nos recibieron súper bien, nos mostraron los lugares que hay para visitar. Así que probablemente mañana sigamos recorriendo este lugar y vamos a ver con qué nos encontramos. Ahora vamos a ver dónde pasamos la noche y qué hacemos en lo que queda del día. Al lado del río Senger, junto al puente de Traverso por tomar unos mates Aprovechando la tarde para que la perra corra un poco Hay bastante viento pero por lo menos ya dejó de llover Estamos un poco fuera de temporada y todos los campings también están cerrados Por lo que estuvimos viendo en overlander no hay muchos lugares por acá cerca Súper lindo este lugar, al lado del río hay unos arbolitos Para que vean que no todo es papas fritas ¿O qué? Ella es una perra sin garrapatas Son cerca de las 8 de la noche Encontramos un lugar un poco de reparo Para Leica. Este es el lugar donde vamos a hacer noche, ahora a dormir. Finalmente un nuevo día. Ayer no nos dormimos cuando le pegué a la cámara, sino que cocinamos. Estuvimos ahí tomando un vinito. Hoy aprovechamos para hacer un poco de fiaca, disfrutar de este lugar en el que estábamos al lado del río. Y ahora nos vamos al Museo Regional de Colonia Sarmiento. Como saben, nos gusta visitar museos, nos gusta aprender de los lugares a los que vamos. Así que, siendo casi las 5 de la tarde, ustedes dirán, de verdad arrancan a esa hora. Ojo, ojo al piojo, que estuvimos, digo estuvimos, pero Sofía estuvo editando el video del domingo próximo. Esto siempre sale con un poquito de delay, pero sin más preámbulos, a la ciudad. Estamos ya en el Museo Regional Desiderio Torres de la ciudad de Colonia Sarmiento. Fundado a principios de 1900 este edificio fue utilizado como la antigua estación de trenes que conectaba este lugar con Comodoro Rivadavia. Si se acuerdan, hace unos videos estuvimos visitando el Museo Ferroportuario de Comodoro. Básicamente este es el lugar con el cual se conectaba esa estación de tren. Colonia Sarmiento, por lo que nos acabamos de enterar el día de hoy, fue fundada por familias de galeses que vinieron claramente desde Gales. En el museo tenemos dos exhibiciones en el momento, una en la que podemos ver objetos de principios de siglo, podríamos decir, donados por familias del lugar, y en la otra parte se ve una exhibición de... Hilados de tejido mapuche. Me pareció súper interesante porque hay un montón de cartelería donde se puede aprender respecto a las formas, los rombos, qué significan, los colores, cómo se hace, cómo se obtenía la lana, cómo se teñía la lana. Me pareció que estaba súper bonito. Y este edificio, dato interesante, funcionó hasta el año 1973. Quedaron acá después cuatro familias de la guarnición militar de Sarmiento y 20 años más tarde se prendió fuego. En el año 2004 finaliza su reconstrucción. El exterior se supone que es exactamente igual a como se veía la estación de tren antes y en el interior quedó el museo que conocimos el día de hoy. El valor de la entrada es de 100 pesos por persona no me parece que esté mal, tampoco es un museo de locos Pero está súper interesante No sé cómo serán las otras muestras itinerantes que van variando Y el lugar donde estamos ahora es en el antiguo Andén Acá se ven las antiguas vías de tren que están intactas se supone a como estaban a principios de siglo. Algo un poco gracioso es que exactamente del otro lado de esto está el parque paleontológico que visitamos el día de ayer. Están conectados en como sería el patio trasero, pero son museos y dependencias diferentes. Para entrar acá se paga directamente en la entrada del museo y para visitar el parque hay que abonarlo en la Secretaría de Turismo. Y ahora sí, último clip del día de hoy acá en Sarmiento, si bien la idea era visitar el bosque petrificado, hoy estuvo muy ventoso y sabemos que el viento es un problema a la hora de grabar y además acá hay mucha arena entonces el viento, la arena no es una muy buena idea. Pero vamos a ir mañana, no es que no vamos a ir Vamos a ir porque nos acercamos a la Secretaría de Turismo Vimos qué había para hacer Hoy fuimos al museo como les mostramos Ayer conocimos sobre la historia de los dinosaurios Y mañana vamos a ir al Parque Petrificado Que si bien es eh, un área protegida Nos dijeron que podemos ir hasta donde inicia el sendero Con la perra, que la perra se quede en la camioneta Y se hace un sendero de 45 minutos, 30 minutos Así que lo vamos a hacer porque es algo que nos interesa un montón Me parece que va a estar súper bueno Va a estar bueno porque además vamos a ver qué comían los dinosaurios que vimos ayer y es un bosque petrificado. De que es bastante difícil acceder en las otras áreas protegidas con pichichus. Es algo que ya sabíamos cuando salimos de Ushuaia. Si llegaron hasta acá, gracias por acompañarnos en un nuevo video. Como decimos siempre, lo más importante de uno es el tiempo y que se tomen su tiempo. Para vernos a nosotros, para nosotros es un montón. Recuerden suscribirse, comentar, compartir. Esas cositas son gratis y hacen que este sueño llegue todos los días un poquito más lejos. Abajo queda el link de la página web donde van a poder ver los lugares que estuvimos visitando. O sea, hay mucha información, muchas fotos en Ushuaia y códigos de descuento. Así que aprovechen que abajo, igual que el link de cafecito y todas esas cosas, vayan a seguirnos en redes sociales que ahí somos más activos y nos van a dar las caras todos los días. Y nos vemos en el próximo video.